Hola, galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso, en este preciso instante, estamos aquí en el nuevo vídeo. Sí, de Final de Freddy y parte 4. ¡Qué bien, aquí está Freddy. Que se supone que la misión de aquí es que eh, era encontrar a Freddy. Y es que, eh, bueno, ya me ha hecho todas las de, la de lo del el buen día de carga. Y es como que eh, Freddy ahora está así. Y tenemos que recuperarlo Yendo a mantenimiento y piezas Y bueno, estamos aquí Que ya eh, Por si acaso ya pueda dar partida, no sé No sé por qué, pero da igual Ya está Venga, vamos ¿Hay alguien aquí o...? ¿Hay alguno de ellos aquí o...? No hay nadie Are you lost? No, tío, es Roxy. Es Roxy. Está Roxy. Ronsalwol. Wall. Tío, sal de donde estés. Solo queremos ayudarte. No es verdad. Tengo que llegar hasta. Tengo que encontrar el pase de backstage, pero lo que pasa es que no sé dónde está ¡No! No hagas eso No, no puedo entrar por ahí Vámonos Por lo menos si no está por aquí Ahí. Ah, no, no, no, eso, eso, eso es un estafo Corre, venga, venga Vamos A full Muy bien Por aquí Eh, un regalo eh. Piñata del chip Estás tú, aquí esto de Foxy Pero me voy a esconder y voy a ver que... No, esto no, las cámaras Vale Supone que yo estoy ahí, ¿vale? Y parece que el Rossi no está por ningún sitio Y eso me parece buenas noticias Aunque ¡Oh, sí que está... este Vámonos No me ha visto, no me ha visto Menos mal. ¿Eh? ¿Otro regal? Ah, no. Esto ya lo había cogido. Espera un momento. Si esto ya lo he cogido, significa que estoy viendo para, para el sitio de antes? Madre mía. ¿Me está diciendo que, que todo este pues ha venido para nada? Vámonos No me lo puedo creer Si sí que ha servido para algo ¡Vámonos! Freddy, Freddy dijo que podría encontrar un pase de backstage, de backstage En algún sitio ¡Vámonos! Me he salvado ¿Todo oh, qué es? A ver Tengo que encontrar un pase de backstage Sí ¿Y? ¿Eh? Ah, no, esto no no voy a pase backstage en la sala de ensayos Creo que esta será, ¿no? Porque ahí es como un sitio de ensayos Pero, ¿es ese, ese en ahí? Porque mira, aquí hay como un regalo Dime, por favor, ¿qué es esto? ¡Vámonos! ¡Ya está! Ahora, a buscar los mandos de ascensor ¡Vámonos! Lo he encontrado Busca los controles de ascensor de la oficina de backstage ¿Y eso dónde es? ¡Oh, mira! ¡Qué bien! ¡Un regalo! ¡Ojalá la batería interna! ¡Qué bueno! ¡Oh! Da igual. Sí. ¡Madre mía! ¿De dónde salió? <ríe> me ha gustado aunque me da igual, porque ahora voy a revolver. A ver, no entiendo mucho. Busca el controles de ascensor en la oficina de Backstage. No creo que sea por aquí, yo creo que será más por aquí, ¿no? Sí, parece más ¿Por aquí? ¡Eh! Yo no recuerdo, aquí es Porque por aquí estaba lo de esto Por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Nada, estoy en donde el principio del juego está en la oficina de Basti. Si lo recuerdo bien, claro. Que tiene que ser por aquí porque no. No, no soy perdido, ¿vale? Era por aquí. You're the best. You will find him. You can't win. Creo que es por aquí, ¿eh? You can't hide forever. Sí, creo que es por aquí um, Bueno y así, ¿Qué hay que hacer? Hay un montón de botones Cosas, a ver Aquí no hay nada, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Vámonos, insignia de seguridad. Hay algo más aquí dentro. ¿Qué es esto? Parece muy antiguo. Es. ¿Te insignia de seguridad? ¿Qué pasa? ¡Ostras! O sea, el di disco ¿Qué de espectáculo. ¿Qué has ha hecho? No sé qué ha pasado. Pero puedo volver a conocer. Creo que has arreglado mi señal. Gracias. De nada, hombre. Pues nada, he conseguido una señal de seguridad de nivel 3 Más, ahora, he conseguido arreglar la señal de Freddy Más, un disco de Showtime Que no sé para qué servirá, pero para algo servirá Mira, ahí está Te veo en el monitor, pensé que no te iba a levantar Si os algo a algo Ready, ve a monte las cámaras Están viendo la Las puertas de seguridad equipadas ¿Eso? Ah, vale, vale Seguramente estés encima de él Si, llega a la habitación que hay justo debajo de ti Podré abrir una ventana Para que todas puertas sean bloqueadas Búscame en los monitores Si me ves en los vientos A Vale, vale, entiendo Ahí estás, nos vemos pronto ¿Dónde? Bien, vale. ¿Dónde? Ajá. Aquí está. Vale, vale, ya entiendo. ¿Dónde está? Allí. Ah, no, espera, que si no... Si no estaba... Ah, vale, aquí. Y consiguiendo, vale. Por aquí no hay nadie. Y por aquí sí que hay. Aquí. Vamos, ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Vale, y ahora... ¿Quién? ¿Dónde está Freddy? Aquí está. Tres minutos para hacerlo. Ahí tienes. Pero si no se ha abierto, la traspasado. Ahí está. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? Esto cuesta mucho, ¿eh? Ajá, ahí está. ¡Ah, espera, pero es el. Escapa por el control de ventilación. ¿Cuál? ¿Este? ¡Oh! ¡Está Freddy! <risa> ¡Eh! ¡Salta! Hey, me al sí, patio. Ese el disco es el contiene un programa para el, programa el programa escenario. El si lo pones en, en la camina, ese sonido, ejecutará un programa que dará inicio al espectáculo. Y actividad es. es... Me falta muy poca batería de la linterna. Y esto ¿no? Sí, estoy es aquí. Gregory, my systems are fairly. Go to the sound booth on the third floor balcony. Ah, se refiere a eso? Ah, claro, y pongo el disco, disc, ¿no? Y así funciona. Me the stay. Please Or I will wait here tranquilo, yo en la cabina de sonido, sí, es ahí. Tengo que subir hasta allí sin que me maten. Espero. Que lo consiga. Vale, por ahora solo veo estas No veo a ningún animatrónico de esos. Pero. No, no, no, no. Oh, oh, Freddy, said the booth is on the third floor. Vale, Va vámonos. En la tercera planta, no, tío, no me dejas subir por aquí ni por ahí. Sí, eso sí. ¿Cómo subo entonces? Venga. ¿Pero ¿Dónde está Monty? ¡Oh, ¿Que está ahí? ¿Qué ¿Cómo se ha subido? Bro, que están todos Monty, chica, y Roxy. Mira, Roxy está ahí. Siguiendo es que eso es más rápida que yo, entonces es imposible si ni siquiera corriendo puedo escapar de ella. Vale, tengo que volver aquí. Gregory, my systems are failing. Go to the soundbooth on the third floor balcony, in run the performance program on that disc, then meet me back on a stay. Please hurry. You do not have much time. It is almost the end of the hour. Or I will wait here. Vale, ahora, eh, por aquí. Por aquí. Tengo que subir hasta ahí arriba. O sea, esa zona donde están esas luces verdes. La verdad es que en este juego soy bastante bueno, eh. No, no puedo llevar a Freddy era solo por Freddy said the booth is on the third floor. Pero, ¿cómo subo, tío? Quiere que suba para arriba, para para arriba. Madre mía, si me acaba de ver y ni siquiera. Son unos troleadores. Así como que, que no me ven cuando me han visto. Bro, pero ¿cómo sigues? Vale, por aquí sí que puedo subir. Es el único sitio por el que puedo subir. Menos mal. Vale, y ahora de aquí tengo que ir hasta allí. ¿Para qué usar la internet? Me voy a apagar. No. Corre. Oh, oh. ¡No! Esta vez me asusta un poco, ¿vale? Porque no me lo esperaba, me esperaba que me iba a morir, y iba a morir después de un rato, pero es como que muerto de repente Cuando no, no me pensaba que iba a morir, y me asusta un poco Pero no tanto como en lo de en la parte, en la, en la tercera parte, lo de El tío de que te dan un para gratis, matándote del susto Vale, aquí tengo que ir con cuidado porque por aquí está chica ¿No? Sí, sí, ahí está, ahí está Por lo menos Yo, pero que no para de correr Que no para de correr Venga No lo he hecho tengo que volver, ah no tío, pues el botón de el escenario principal, ahora tengo que volver con Freddy Tengo que volver a donde está Freddy, ya, ya he puesto el disco Y ahora tengo que ir otra vez a donde está con Freddy, en donde estaba él Pues venga, tengo que ir rápido No tengo punto de guarda, aquí Ahí abajo sí hay uno Y quiero usarlo ahora Y por esto estoy, estoy queriendo Vamos. Oh, he guardado justo cuando me he completado la misión de. Oh, oh. No puedo recargar el, la linterna. ¡Oh! ¡Pero que estás en el cabani! ¿Dónde está Déjame entrar. ¡De mío! ¡La fe! He muerto por lo menos ya he hecho la misión del disco ahora solo tengo que ir hasta donde está Freddy otra vez tranquilo, no es tan difícil salvo que ahora, eh, por culpa de lo del disco ahora ha aparecido también Bunny ahora sí que están todos. bueno, que está la isla uh, no. mira que está pasando en el escenario tengo que ir, corre no soy cobarde Quiero irme. Hacia allí. Vale, tengo que llegar hasta donde está Freddy sin que me vea. Vale, tengo un sitio en el que... Sí. Oh, oh. Así ya estoy abajo y no necesito bajar desde ahí arriba bam bam ba ba, da da da da da da da, da da da da da da da da da Que no tengo amigos, si sí, tengo un montón de amigos, perfecto. Ahora mejor, corre, me ha visto. ¡Corre que casi llego! ¡Corre que me está persiguiendo! ¡Vámonos! Así se hace el Superstar Solo tienes que pulsar ese botón y el asesor nos llevará a mantenimiento y pijar ¡Oh no. ¿Qué hora es? ¡Eso ¿La es la donde la me va a oh! ¡Es la luna! ¡La luna! ¡Sigue! Es ¿Sí ¡No tío, es ese. ser! Oh, oh, tengo que ir hasta la estación de... Oh, oh, no, tío, esta luna otra vez no Esta luna otra vez no Corre Ahí, ahí está la estación de carga Uff, menos mal Espera, ¿y Freddy? No tiene que ir Freddy ¿Eh? eh, no Luna, no, no te lleves a Freddy No, sin él no puedo No me puedo ayudar en las misiones No, se ha llevado la luna a Freddy Yo. Y ahora se la lleva aquí Freddy, ¿me oyes? Este está ahí, tengo que sacarlo de ahí ¿Dónde? O sea, es que está aquí dentro y No, necesito el pase de seguridad De nivel 4, espera, ¿y ¿cómo entro? Tengo que conseguir El pase de seguridad de nivel 4 A ver, pero ¿dónde está? Porque no sé me cago en todo take this map. Tío, otra vez ese map. el mapa Sí, sí, aquí, aquí cojo el mapa, venga Madre Thank mía you. Ahora Please sí que... Oye esa cosa, igual Oh. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué? Oh. ¿Soy yo o qué? Oh. Que cuando no lo miro Es como que se mueve Por favor, corre Madre mía, un nuevo animatrónico Que no sé ni cuál es está ¿Otra vez no? ¿Cómo que otra vez no? ¡Otra vez tú! ¿Qué es eso? Tío, es el, es el de antes Es el de antes Uf, menos mal Espera, pero viene, ¿no? Ah, no, solo se queda la mentiración Entonces me, no me preocupo tanto Madre mía, puedo echar a luna Justo aquí un peluche de luna, madre mía Dice que estos son buenos Pues a mí no me parece que son buenos, eh Hay un botón? Eso parece movido así ah, claro, porque es, es como una pared Pero es como que se puede abrir Oh, no, tío, hay más de estos Toda más, tiene más rollo, eh. ¡Oh! Uf, ¡Madre mía! Oye, like este es tu de Qué más rollo de ¿Está, de? Está mejor con la Literal Pero esto es lo que llevan dentro Son como su geleto Vimos Ahí está, vale Tío, no hay una insigna de seguridad. Exactamente, tengo que conseguir la sin de seguridad de aquí, tío. ¿Y cómo la consigo? Ni idea. Y tiene que ser rápido. Porque dentro de poco tengo que dejar eh, esto. No porque me tendré que ir. what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. ¡Tío! ¡No! ¡No! ¡No me hagas pasar este sufrimiento, tío! ¡Tío! ¡Y me sale! ¿Qué? ¿Pero? y teto número nueve mil mil mil mil mil mil mil millones. Muy está robado? ¿Qué es eso? sí, es eso? ¿Qué es eso? Parece movido, ¿eh? Ah, qué miedo. So this is what you look like inside? Creepy. I like you better with your show on. parilla pesadilla todo pesadilla todo se pasaría todo Porque me canto se ha ido He intentado encantar lo peor posible Pero igualmente viene otro Por favor, vete Ostras, a este le encanta el, el canto, eh Y parece que quiere más Y está vuelto Y se van al sitio justo en el que necesito ir ahora voy a tener que estar esperando mil minutos más Dos mil años más tarde ¡Ah! Y tres mil años más tarde ¡Por fin, tío! Que no dejan en paz a nadie, tío Ahora necesito ir hasta aquí, darle al botón, llegar hasta aquí Ir aquí ¡BRO! ¿Y tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te dé una galleta? Quiere que le dé una galleta. Bien, le da. Le da, le da. Hola. Vámonos, ya he abierto la puerta. Ahora ahí está el asesino de seguridad. Lo malo es que ahora tengo que esperar. Voy a esperar a que se vaya más. Corre, viene otro, viene otro. It's the security office. Hmm. Should be one of those badge head things in here. Ya yeah, ¿No? Sí. puedo abrir service now. Oh, come on. Vale, necesito un plan, estoy ahí Escondido Con la insignia de seguridad, ¿no? A ver y pone que sí ¿Lo ves? No, por favor Si quieres, ¡vámonos! ¡vámonos! ¡Venga, ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! ¡Uf! ¡Vámonos! Ya sin ni nivel de seguridad, nivel de nivel de seguridad, nivel 4! ¡Vámonos! Lo que más ha costado, ¿eh? Ya tengo que ir a mantenimiento y pieza. Regresa a mantenimiento y pieza, sí. Porque he conseguido la insignia. Madre mía, lo he pasado fatal. Se te meten voy a llegar hasta allí ¡Ajá! Sí que viene, sí que viene, sí que viene Pensaba que no Pensaba que no, pero sí ha venido ¡Sí ha venido, sí ha venido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! Bien había aquí uno? Aquí hay uno, pero solo es uno, ¿eh? No como antes, que eran miles Si está dormido, no pasa nada Vámonos, tío Lo que me ha costado, ¿eh? Lo que me ha costado Me ha costado mil años Sabía que podía, de verdad Lo encontré antes y lo encerré en objetos perdidos. Qué buena noticia, podrá regresar por su padre. No puede, parece que no hay registros de ¿Eh? él. ¿Qué mal, Si me vuelves a poner la cabeza si en su sitio, podré ir a buscarle. Se llama Gregory. ¿Sabéis cómo lo sé? Su no para de, de repetirlo con tu voz. Gregory, ¿estás ahí, Gregory? Vanessa, todos ¿Todo los FastWatch like tienen like mi voz Es la opción it por defecto Y estás ya si formado parte de esto ¡Pues si eres ¿sí de chatarra! El programa empezará a ser de Monty hasta que me Estoy empiezo a ¿no? empieza cicletos, sea así es falsa Vanessa, no me dejes así esto Pues la ha dejado ahí, literalmente lo va a hacer chatarra si no le ayuda a encontrar al Gregory o oh, no era si estaba parte de, si estaba ayudándole. Eh, oh. Gregory. menos so mal que está aquí. Y sigues con alive. vida. Freddy! Use Freddy! Gregory, usa la consola aquí. ¿Esto? Vale. Ahora batería. Le damos la bienvenida al seguimiento dije, eh, El procedimiento deseado. Introduce el cilindro cilindro de Protector para continuar. Es esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te he han hecho? La de mantenimiento, ahora funciona más mejor ahora. Error de función gramatical hmm. Creo que todavía no estoy al 100% Sí, ¿Podrías volverme a poner uh, la cabeza? Claro. Know, no sé, parece complicado Solo te pido que vuelvas a the conectar the los cables, cables con cuidado And Ahora mismo no soy careful. completamente I yo eso no me ha parecido en bien En caso de emergencia, el síndrome Protegerá al personal de servicio Importante que esté fuera del de Deactivando de pro pro de Protocolos de seguridad mementrónica Se recomienda no, se el no cometer errores Durante el proceso ¿Y ahora qué? Vamos ah, a la máquina por, Para uh, repetir las secuencias, secuencias Tengo que ver Amarillo, azul, verde Rojo Amarillo, azul, verde, rojo. Perfecto. Fácil, fácil. En trabajo. Usa ahora usa la persona de prueba para organizar un disco. Y completar el procedimiento. Ah, es oh, vale, así, vale. Fácil. <música> De, de, de, de. Good. ¡Vámonos! ¡Perfecto! Job. Bien Friday hecho. Freddy está listo para usar un gran espectáculo. Ya puede salir del cilindro protector. Perfecto. Usa la máquina? Termina mejor. Hay so much todavía muchas cosas tecnológicas ¡Eh! ¿Hay algo, ¿Hay algo que pueda usar, usar, usar para de detener a los robots? Si vamos a luces brillantes, si vemos, comenzamos a fallar Un Fastball fast fast Blast o unas Fastcam nos vendrían bien ¿Dónde consigo you eso? Fast puedes ganar una fase Blast en el fast Blast, fast blast fast En, fast fast fast en el Mount Eagle puedes solen confiscar Fastcam Pero al a necesitar un fiesta para abrir una de estas atracciones Pica normalmente las reglas en los cumpleaños Miren su habitación Verde, no está Puede que Usar el sensor de servicio al fondo de la habitación. Suben a los fuego. Parece que ninguno funciona. Salvo el de Rossi. ¿Ah? Yo puedo submontarme. Qué, qué bien, ¿no? Pero a qué hora es. Digo, de juego. Pues bueno, eh, eh, en realidad vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿eh? Sí, porque es que mirad cuánto tarda. O sea, es una hora. Ento entonces, eh, tenemos que dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Voy a guardar todo lo que he hecho. Y espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros. Y bueno, si no estáis, y bueno, adiós. Vai até isso. Tchau!